Miren, con relación a cómo anda la humanidad y cómo el grupismo está haciendo cosas, tú te imaginas toda una marcha, y aparece gente para la marcha, toda una marcha, una marcha, eh, una marcha media pendeja, porque esta actriz, esta actriz, eh, Britney, Spears, Spears, Britney Spears tiene un caso de que ella siendo artista parece que el uso de las drogas o algo así por el estilo la trastornaron, o sea la muchacha se puso loca total pero en ese entonces ya esa muchacha había producido más de 50 millones de pesos. Pero ella se sanó y como se sanó, ella le hizo una demanda a los padres de ella para que le devuelvan su cuarto. Señores, y para que ustedes vean, aparecen gente haciendo marcha, organizando letreros, para apoyar a una vaina que es de tipo personal. Eso es una lucha jurídica, pero como le digo, que la humanidad cada día está haciendo menos lucha, de mayor, de menos importancia para la colectividad. De menos importancia, cada día se reúnen miles de gente a defender que se casen hombre con hombres, mujeres con mujeres, que se le permitan a algunos hombres tener relaciones con animales y, y tener esposa, una vaca, que sea su esposa, y hacer marcha para esos fines. Coño, entonces la humanidad se está jodiendo. No estamos desbaratando, porque si se hace lucha para pendejada de esa naturaleza, entonces estamos extraordinariamente en muy, muy jodidos. Miren el caso, por ejemplo, que está pasando en Cuba no es que quiero defender a Cuba, sino que en Cuba se están dando cosas que son organizadas, cosas organizadas por los países enemigos de Cuba. Miren por ejemplo, esta marcha de Cuba, algunas cosas de esa marcha tienen razón porque la economía de Cuba no ha sido tan próspera porque es que Estados Unidos, los políticos de Estados Unidos le tienen un bloqueo económico que no ha permitido que Cuba sea hoy tan rica como Japón. Oigan, si no fuera por el bloqueo de 62 años que le tiene Estados Unidos a Cuba, Cuba tiene condiciones de ser más rica que Japón porque tiene niveles educativos, tiene una población altamente educada. En Cuba no hay analfabeto. En Cuba la gente deja los estudios si es que lo va a dejar ya bachiller. Y en Cuba tenemos, tienen paquetes de científicos que han estudiado en Rusia. Por eso es que lograron tener hasta la medicina moderna contra el COVID. Porque en Cuba hay educación. Ahora, ¿qué piden este grupito que ven ustedes en esta marcha? No, ellos no están pidiendo para toda Cuba. Ellos están pidiendo para su grupo que coinciden en que esa vaina no es democracia. Que eso es una dictadura porque ese grupito, ese grupito no está luchando para que le quiten los 62 años de bloqueo. Ese grupo lo que está pidiendo es que el WhatsApp sea más libre, que el WhatsApp permita más pornografía, que Cuba acepte un poco más, los que acepte los matrimonios gay, que no molesten a los gay, que las jineteras, que son las prostitutas, se le permitan asistir a los grandes hoteles, pero sobre todo la libertad absoluta en el asunto del WhatsApp o de los, ¿cómo se llaman?, de las redes sociales. ¿Qué hizo Cuba en estos días de movilizaciones? Que le apagó eh, eh, el, el apagón digital en Cuba y el papel de las redes sociales en las protestas. Como Cuba es dueña por relaciones que tiene con los satélites venezolanos, Cuba tiene acceso a pagar, cambiar las redes sociales para controlar las malas informaciones. Y ese grupo que, está, que ustedes ven ahí no está luchando por Cuba, para todos los cubanos. Ellos están luchando, es una lucha individual y personal de que se le permita más cuero, más gay. Y agregan ahí la situación económica, pero no se atreven a decir que el problema de Cuba son los 62 años de bloqueo que le ha hecho Estados Unidos a ese país. Si Cuba no tuviera el bloqueo que le ha hecho Estados Unidos, se cree que hubiese sido más rica que Japón. Una compañía de tractores australiana fueron a Cuba a hacer tractores y con, con los que gastaban ellos en Australia para hacer un tractor de trabajo en Cuba, lo hacían ellos con, un so, con un solo, solo con un millón hacían nueve unidades. O sea que esas manifestaciones, eh, y miren lo que le vengo diciendo a ustedes, que el problema de la muerte del presidente en Haití, no es el problema, ¿eh? es un negro más que muere, Eso, esa a es así, uno más, pero no es el problema real de Haití. Mírenlo ahí, reanudan desde hoy vuelos de República Dominicana a Haití, nada, todo está normal, mataron este jodido negro como parte de una estrategia para producir políticamente todo lo que se está produciendo y adelantar y desarrollar el proyecto de la unificación de la isla o la aceptación, o le den papeles a los 5 millones de haitianos que aquí tenemos, ese es el problema real. La muerte de un negro no le importa, porque el primero que organizó ese país para que la muerte de un negro no importara, fue precisamente Juvenel Moise, el presidente haitiano. Ustedes lo saben que antes de él morir, murieron muchísimos haitianos, muchísimos negros, por las bandas que él mismo había creado para que las elecciones cada día se alejaran y tuvieran más dificultades o sea que el problema de Haití no es la muerte del presidente el problema de Haití es permiso a los 5 millones que están aquí legalizarlo y si es posible en el futuro la unificación de la isla señores hay una diferencia grande entre aquellos que luchan para la humanidad y aquellos que luchan para antojo, para antojo humano, como son las luchas de los gays, ellos luchan y hacen su vaina y, hay que, y le quieren que le permitan. ¿Tú te imaginas una marcha para que le permitan la solofilia, que significa el casarse con animales? Entonces ya ustedes ven, que se jodió la humanidad. A ustedes decirle, adiós, adiós, lombrices, adiós.